Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. ¿Y vos crees en vos mismo? ¿Vos misma, vos misma? Escucho un rotundo sí. Y espero que así sea. Bueno, estábamos con esta cuestión de las acciones para mejorar tu autoestima. Y vamos por la número 6. ¿De qué se trata esto? es algo que pareciera que no, pero a veces cuesta lo digo con conocimiento de causa somos bastante reticentes a veces aceptar los cumplidos y es más cuando los aceptamos nos justificamos, ¿cómo así? ¿de dónde sale eso? no señor o sea aceptar los cumplidos y no justificarte porque si alguien está viendo algo bello, alegre, risueño, no sé, positivo, inteligente, creativo, amoroso en tu persona, lo que sea que, que te lo hagan saber es porque lo estás transmitiendo y qué mejor, o sea, créetelo. Porque además te voy a decir otro secreto. Si vos no te crees o te la crees, nadie te va a creer. Primero tenés que creértelo vos. Y después se lo cree el mundo. Pero primero créete la vos Y punto. O sea, sos genial. Buenísimo. Pon para arriba. Y no lo olvides No se te olvide Así que acepta todos los cumplidos Y aceptalos, es más, por todo lo que no aceptaste antes ¿Sí? Hoy, la acción número 6 Completada Te mando un beso enorme, no te quito más tiempo porque bueno, ya te, quedé, te quité más tiempo en el otro video Así que Espero que estés súper bien. Echale ganas a tus sueños, a tu ser, a todo lo que querés hacer en la vida. Y en la cajita te dejo mi web, redes sociales, todo lo que vos quieras. Suscríbete a mi canal de YouTube y así no te vas a perder ninguno de estos videos que van a colaborar en que no desistas, en que sigas el camino de tus sueños y hagas lo que te hace feliz. Comenzando por ser feliz auténtico auténtica siendo pensados. Veis enormes nos vemos bye.